Dani, también conocido como Krishna Grifa, Das. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasa? Otro sabadito más. Y me trae a la playa. Hombre, hoy te traigo a la playa por algo muy especial. ¿Qué está buscando, gran A una gran persona, a un gran hombre. Y te ceuta. Que, siempre. Que lo conoce. Siempre. Gente, pero quizás no tanta gente como lo debería conocer. Pues entonces hoy lo van a conocer. Hoy te van a conocer. Aquí lo tenemos. No me digas. Aquí tenemos. Namaste. Buenos días. A Juan, Carlos Juan Carlos Rosandani. Juan Carlos Rosandani. Escritor curador de boda, sacerdote, sacerdote, sacerdote. Hindú, y muchísimas cosas más que nos va a contar maestro de yoga hay muchas muchas cosas vamos a andar vamos. que le vamos a mostrar unas cuantas cositas vamos vamos vamos Vamos a hacer un par de preguntas para que te vayamos conociendo un poquito, todos. En Muy en general, bien. Eh, vamos a hablar de tu familia: uh -huh. tu padre hindú, uh -huh. tu madre cristiana, tienes hermanos. Pero, ¿por qué te decantas tú por la religión hindú? ¿Hindú? Veo vale. bueno, una pregunta: mira, yo he tenido la fortuna de nacer en una familia interreligiosa. ¿vale? y en una época más difícil, no, no es lo mismo ahora que hace 50 años atrás. Y bueno, yo he recibido pues, una educación cristiana por parte de mi madre, que es lo que más tiempo pasa un niño, ¿no? Y de mi padre pues, nos enseñaba pues, lo que él sabía, lo básico del hinduismo. Y yo como persona inquisitiva, que siempre me ha gustado preguntar y desde pequeño me ha gustado mucho leer, pues más o menos cuando tenía unos 13 años, haciendo un estudio comparativo, ¿no? de acuerdo a mi capacidad, pues yo me sentía más atraído por el hinduismo, ¿no? ...por la forma de ver a la divinidad en todo, en todo lo que existe... ...la creencia de la reencarnación... ...de que una persona tiene más oportunidades en la vida... ...de poder avanzar, de poder evolucionar... ...y bueno, pues es el camino que elegí... Ah, mis padres al principio lo vieron un poquito... ...eran escépticos, ¿no? Y esto ...es una moda pasajera, ¿no? ...porque no es solamente que te guste el hinduismo... ...sino es elegir ya un camino espiritual... ...la forma de vivir también... ...claro, es una forma de vida... ...yo con 15 años me hice vegetariano... ...vale, eh, yo me acuerdo que cuando hice el servicio militar... ...y decía, ser vegetariano te lo ponían en enfermedades, ¿no?... ...o sea, enfermedades, es, es, es, ser vegetariano era una enfermedad... ...cuando hice la mil en el año 89, en la Armada... ¿no? ...entonces bueno, pues es un camino que empecé con 13 años... ...que con 15 años entré ya oficialmente en la tradición hindú... ...a través de la iniciación... ...y bueno, aquí estamos ya pues 36 años... ...de vida dedicada, no solamente a la práctica del hinduismo... ...sino estudios, viajes a la India, peregrinaciones... La ordenación como purójita como sacerdote, y siempre, pues, mi interés ha sido compartir. Yo no tengo un afán de proselitismo ni quiero convertir a nadie del hinduismo, sino yo quiero compartir esa forma de vida, esa espiritualidad tan antigua, la más antigua de la humanidad, que sigue presente con todas las personas, sin distinción de raza, de credo, estatus social, etcétera. Esta es nuestra jungla. Pues, pues nada, ¿La traigo, ¿no? claro, por supuesto, vamos a afrontarlo. A mí me gustan los retos. ¿Tú crees que te sorprenderemos? Espero que sí, porque yo creo que todavía quedan muchos lugares ocultos en Ceuta por descubrir. esto, Carlos. Estuvo espectacular, ¿eh? Pues la verdad que sí, un sitio maravilloso. Nunca había estado aquí, ¿eh? Fíjate, nacido en Ceuta y viviendo aquí buena parte de mi vida sí. y no... Un sitio maravilloso aparte el aire que entra y el contacto con la naturaleza. La presencia de la divinidad en toda su creación, en su máximo esplendor, lo podemos ver aquí. La verdad que estoy muy agradecido por, tra por traerme este sitio. Pues yo te voy a seguir preguntando, ¿vale? Eh, bueno, yo creo que me diga o que me explique porque dicen que la religión más antigua de la humanidad ...es el hinduismo, ¿es cierto eso Pedro? Exactamente, desde un punto de vista académico... ...pues bueno, el hinduismo está considerado... ...la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad... ...y que sigue vigente... ...porque otras formas de, de cultura, de espiritualidad... ...que están desaparecidas y se estudian... Eh, ...en restos arqueológicos... ...pero el hinduismo sigue vigente como hace miles de años... ...y no solo es una religión, sino es una forma de vida... ...que está muy integrada en la naturaleza y el respeto a la naturaleza. Carlos, yo quiero que tú me expliques a mí qué es el hinduismo... ...porque yo no lo sé, y es que no, quiero que me explique qué es el hinduismo. Bueno, el hinduismo es, eh, como ya comenté, no una forma de espiritualidad más antigua de la humanidad... ...y al mismo tiempo es también una forma de vida, ¿bien? No tenemos que confundir ser hindú... ...con ser indio, hindú es la persona que practica el hinduismo... ...y que puede ser de cualquier raza, de cualquier país... ...bien, el indio es la persona originaria de la India... ...vale, entonces hay personas que son de origen indio y no son hinduistas... ...y hay personas que son hinduistas o hindúes y no son de origen indio... ...el hinduismo ante todo es una forma de vida integrada a la naturaleza... ...creemos en la divinidad, en una divinidad que puede manifestarse en innumerables formas... ...por eso a veces la gente se confunde creyendo que tenemos muchos dioses... no ...tenemos un único dios que se manifiesta en innumerables formas... ...tenemos multitud de escrituras sagradas... ...aunque la más conocida, la más difundida es la Bhagavad Gita... ...que podría ser como la Biblia, el Corán, bueno, la, palabra, la palabra de Dios... ...y bueno, hay unos códigos de conducta, por supuesto... ...y lo que pretendemos es llevar una vida... ...dentro de la bondad lo mejor posible... ...cumpliendo con una serie de obligaciones... ...que nosotros llamamos Dharma... ...la palabra Dharma... ...significa los deberes que tenemos... ...los deberes con la familia... ...los deberes con la sociedad... ...con nuestro país... ...y el deber supremo que es conectar... ...con Dios... ...que es ahí viene la palabra Yoga... ...Yoga significa unión... ...con la divinidad... ...no solamente hace ejercicio... ...sino Yoga forma parte íntegra... ...del hinduismo... ...y es reconectar reconectar con Carlos, qué verdad que es que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Hay que ver que una persona tan, tan importante como tú en el tema de la religión hindú, en el hinduismo, seamos conocido a nivel nacional, a nivel internacional, pero en Ceuta no, no eres tan conocido en ese aspecto, ¿verdad? ¿Debido a qué? Bueno, más que nada, no es que no sea la gente me conoce, pero quizá aquí no cuento con las herramientas, ...ni con el respaldo institucional para realizar mi labor... ...como sacerdote hindú... ...o como persona que trata de compartir el hinduismo... ...en pos de mejorar la convivencia en nuestra ciudad ¿no? ...quizás por intereses políticos... ...a veces o intereses materiales... ...se opta por personas que no tienen ningún tipo de preparación... ...a nivel teológico, religioso... ...pero porque tienen dinero, porque tienen ciertas empresas... ...y creo que ahí... ...está fallando bastante sobre todo la ciudad... ...porque yo creo que el apoyo institucional... ...debe ser las personas que están preparadas... ...que están cualificadas... ...que dedican su vida profesionalmente... ...a esta labor de difundir el hinduismo... ...y bueno, a veces sí que me siento que en mi ciudad... ...no puedo poner al servicio de los ceutíes... ...y de la sociedad en general... ...independientemente de su religión... ...pues no puedo poner... ...todos los recursos que yo necesitaría para compartir... ¿no? ...y entonces me veo muchas veces... Eh, ...muchos tipos de obstáculos a nivel eh, administrativo, a nivel de la ciudad... ...y bueno, pues eh, es lo que hay, pero yo confío en que esto alguna vez cambie, ¿no? Como bien has dicho, pues sí, soy reconocido a nivel nacional e internacional... ...por contante una anécdota, ¿no? Cuando se celebró el funeral de Estado por las víctimas del COVID, yo fui invitado, fui la única persona... ...aparte del presidente de la ciudad que estaba de Ceuta allí... ...y sin embargo luego se hizo una misa en Ceuta... ...por las víctimas del COVID y no me invitaron... ¿no? ...lo cual creo que eso dice mucho ¿no? Sí. <risa> Eh, quiero que me expliques un poco Las funciones tuyas dentro de la comunidad hindú O dentro del hinduismo Digamos, no la comunidad solamente aquí en CERTE Sino todo lo que tú haces Vamos a ver Profesor de yoga Escritor Eres también conferenciante Y sacerdote Háblanos un poquito de todo este tema sí, Vale, Bueno, eh, la palabra sacerdote Digamos, lo hacemos como traducción A lo más aproximado para que la gente entienda El nombre en sánscrito es Purojita .rojita significa el sacerdote que oficia los samskaras o sacramentos del hinduismo. Que lo podemos comparar que en el hinduismo tenemos sacramentos parecidos al bautizo, a la comunión, al matrimonio, eh, hay rituales funerarios. Entonces yo me he formado en la India para oficiar esos rituales y no solamente lo oficio en Ceuta, sino que quizás en Ceuta donde menos lo oficio, sino que voy por toda España viajando e incluso Europa para hacer ceremonias. También hago ceremonias de consagración de templos, cuando se va a bendecir un templo, cuando se va a bendecir una imagen. Eso es la, la, el tema de puros Luego el tema de profesor de yoga, pues bueno, llevo más de 20 años enseñando yoga, tuve mi propio centro en Ceuta durante casi 10 años. Durante cuatro años enseñé yoga en la prisión de Ceuta, sí, sí, en el módulo de mujeres, en un programa patronado por el Plan Nacional sobre droga. He dado cursos de yoga por muchísimos lugares de España, he en muchos congresos. Como conferenciante, pues bueno, también viajo por toda España y también parte de Europa dando conferencias sobre hinduismo, sobre todo también me interesa mucho el diálogo interreligioso, trata de fomentar el entendimiento y el conocimiento entre las diferentes religiones. Y eh, como escritor, pues bueno, hasta la fecha mi primer libro lo publiqué en 1999, pero yo empecé a escribir en el Faro de Ceuta en el año 94, siempre artículos relacionados sobre el hinduismo. ...y hasta la fecha he publicado 18 libros en solitario y 5 libros... ...dos de ellos publicados con la UNESCO y uno con la Embajada de la India... ...en España, pues sobre temas de hinduismo... ...y ahora también pues estamos trabajando en, en diferentes libros y publicaciones... ...o sea que tengo una vida bastante completa, de muchísimos viajes... ...aunque pues bueno, pues siempre me gusta retornar a Ceuta y estar aquí con la familia... de cuatro culturas, ¿cómo ves tú la convivencia aquí? Bueno, la convivencia en Ceuta ahora mismo yo puedo decir que la veo en una situación delicada... ¿no? Eh, ...y ya no deberíamos hablar de las cuatro culturas, yo creo que sería idóneo hablar de las culturas... ...porque hay culturas que van creciendo en esta ciudad y que también se merecen un espacio... Eh, ...Ceuta siempre ha sido una tierra de acogida y bueno, dentro incluso de las culturas hay... ...diferentes formas, diferentes visiones de ver una misma una misma religiosidad... ...yo ahora mismo en el momento que se mezcla... ...esa mezcla explosiva de política y religión... ...entonces eh, podemos tener a lo largo de la historia... ...muchísimos ejemplos negativos de cómo se crea la destrucción... ...y creo que en Ceuta hay que fomentar... ...y yo apuesto firmemente por el diálogo interreligioso... ...pero verdadero, no solamente para hacernos la foto te que queda muy bonita después la foto de las cuatro culturas... ...sino el de profundizar y conocernos... ...tú como ama, amas a una persona, la amas cuando la conoces... ...entonces para que haya un respeto... ...y un, un amor mutuo entre las diferentes comunidades... ...debemos de conocernos mejor... ...a base de fomentar el diálogo religioso... ...entrar en los templos, conocer las costumbres... ...y no, y no quede solamente en algo superficial y artificial... ...que esto no beneficie en nada al desarrollo... De nuestra ciudad, porque tenemos que pensar en nuestros hijos, que puedan vivir en una ciudad no solamente próspera materialmente sino con prosperidad y armonía espiritual Quiero, vamos a hacer un poco de publicidad de su último libro ¿eh? que hace poquito lo has presentado ¿no? Eh, entonces, bueno, cuéntame ¿cómo se llama tu último libro? Mira, se llama Ganesha ...el señor de los comienzos y el destructor de los obstáculos... ...y bueno, como dice su título, este es un libro monográfico sobre Ganesha... ...que es esta divinidad tan popular del hinduismo... ...que tiene cuerpo humano y cabeza de elefante... ...y en el libro pues cuenta un poco la simbología, su historia... ...porque tiene la cabeza de elefante... Eh, ...es una imagen muy representativa del hinduismo... ...y que es fácil de identificar... ...a las personas que incluso no, no sean hinduistas... Eh, ...pero muy, la gran mayoría de la gente desconoce la tradición... ...incluso personas que practican el hinduismo... ...y con este libro, pues lo que pretendemos es... ...dar más luz sobre esta imagen... ...que es una imagen, como dice, como dice el título... ...que trae prosperidad... ...que nos ayuda a los comienzos, nuestras empresas... ...nuestros viajes, nuestros propósitos en la vida... ...y destruye los obstáculos que podamos tener en la vida... ...tanto materiales, como energéticos, como espirituales... Y en, la, en el hinduismo, que hay diferentes escuelas de pensamiento, todas, siempre que vamos a hacer un ritual, comenzamos invocando a Ganesha para que nos dé eh, buenos augurios en el comienzo y destruya los obstáculos que puedan ocurrir en, en cualquier empresa que desarrollemos, ¿no? Curioso. Creo que es muy importante eh, hablar de tu libro, de Ganesha. Le lo regalaste y te lo agradezco. ...y recomiendo todo, a todo el mundo que lo lea... ...porque es súper interesante... ...y dentro del libro de Ganesha hay un apartado... ...que me gustaría que tú le contaras a la gente... ...a la audiencia nuestra... ...y es cuando hablas tú de Ganesha... ...que empiezas a beber leche por la trompa... ...exactamente, esto fue un fenómeno... ...que ocurrió en 1995... ...a nivel mundial... ...donde las imágenes de Ganesha... ...pues de forma milagrosa... ...tú le acercabas una cucharilla con leche... ...y a través de la trompa la absorbía... ¿no? ...tanto imágenes de mármol... ...que podemos entender que absorba los líquidos... ...porque son porosas, pero incluso imágenes metálicas... ...y la noticia que ocurrió en un templo... ...en Delhi, pues se extendió por todo el mundo... ...incluso aquí en Ceuta, cuando me avisó... ...un hermano espiritual mío me dijo... ...mira, ¿qué está pasando esto con Ganesha?... ...pues yo en mi casa, que tenía entonces... ...una imagen de madera de Ganesha... ...le acerqué la cucharilla con, con leche y la bebió... ...y luego lo hizo mi madre, mi padre, mis hermanos... ...llamamos hasta los vecinos, me acuerdo... ...vivíamos, vivía yo entonces en el polígono... ...y fue un fenómeno mundial que duró tres días... ...y después de esos tres días, ya le acercaban la cucharilla y ya no bebía leche... ...y eso es algo que está documentado, que todavía no se le ha dado una explicación científica... ...y que si te metes por ejemplo en YouTube, simplemente pones Ganesha bebiendo leche en 1995... ...y podrás ver imágenes y documentales que se grabó a nivel, a nivel mundial... ¿no? un pajarito tío. de que tú aquí cuando hay actos de las cuatro culturas y de las comunidades a ti no te llaman tío. pero a mí me han dicho que tú estás sentado charlando con el papa francisco sí es verdad en el año 2017 fuimos una delegación del foro indio de europa al vaticano oficialmente recibido por el papa francisco estuvimos sentados con él eh... ...pues hablando de, bueno, del diálogo interreligioso, el hinduismo... ...he estado con su santidad el Dalai Lama... ...he estado con jefe de Estado, he estado con la princesa Irene de Grecia... ...que es hermana de nuestra reina emérita Sofía... ...he estado cenando, una persona que también le gusta el hinduismo... ...he estado con el presidente del Parlamento Europeo... ...con multitud de embajadores... ...he estado con ministros de justicia... Bueno, con muchas personalidades estuve invitado a la casa de los House of Commons, que es como el Parlamento Británico, donde fui invitado durante la celebración de Diwali, estuve allí con Teresa May, que era la primera ministra del Reino Unido. Bueno, he tenido la fortuna de conocer muchas personalidades también del mundo de, de la música, del arte, de la cultura, y bueno, pues eh, para mí es enriquecerme a nivel personal... De poder estar con esta persona y al mismo tiempo siempre tengo una oportunidad de poder hablar un poco de dónde soy, ¿no? Porque cuando dice de España, ¿de qué parte? A mí hay gente que me dice, ¿puedes decir fácilmente que eres de Ceuta o de Málaga? No, yo digo que de dónde soy, de mi tierra de Ceuta, y no me cuesta ningún trabajo emplear un minuto, dos minutos para situar geográficamente a Ceuta, porque la verdad que somos una gran desconocida, ¿no? Carlos, sigo preguntándote sobre tu actual libro. Eh, ...presentación en Ceuta... ...como tú dices que tantos quieres esta tierra... ...¿lo vas a presentar más en algún punto más de la península? Sí, después la siguiente presentación... ...que será mediados de octubre más o menos... ...va a ser en Madrid... ...luego lo voy a presentar en Valencia... ...y después viene el parón de las Navidades... ...vale, y continuaremos... ...después presentándolo... Pues, en Sevilla, Santander... ...todos los sitios que me invitan a presentarlo... ...que hay un público interesado... ...este es un libro... Eh, dedicado a personas que le pueden interesar otras culturas, que le interesa el hinduismo, personas que practican yoga, personas que le gustan la iconografía, sea de la cultura que sea. Y bueno, la verdad, y luego hay un mercado también en Latinoamérica, porque bueno, desde aquí hemos vendido libros, hemos enviado libros a Chile, Argentina, México, Ecuador. Bueno, tenemos que estar muy orgullosos de, del español que lo hablan 500 millones de personas. Eh, próximo proyecto. ¿Qué mira. tenemos en mente? Pues mira, estoy trabajando ya en un proyecto muy interesante que se llama un Nuevo Libro, que se llama Naturaleza y Espiritualidad. Y es un libro que recopila el saber de religiones tan importantes, tanto por antigüedad como el número de fieles, como son el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo y el hinduismo, cuál es su visión, su cosmovisión sobre la naturaleza. Y es un libro para ayudar a las personas, independientemente sea religiosa o no, cómo desde su propia fe, desde tiempos inmemoriales... ...se nos ha dicho que debemos de cuidar del planeta... ...debemos de cuidar la naturaleza que está en nuestra casa única... ...no tenemos otro sitio donde ir... ...y cómo preservar, por ejemplo, cómo en el hinduismo... ...el árbol tiene vida, tiene un alma, las plantas... ...cómo debemos de cuidar de la montaña, de nuestro entorno... ...es un libro entre la naturaleza, la ecología... Y el saber. Entonces hay personas que a lo mejor se lo explica un ecologista y no lo quiere entender, o se lo explica un científico, pero se lo explica un líder religioso y sí va a ser caso. Entonces es un libro didáctico para que personas religiosas, jóvenes, líderes religiosos conciencien a sus congregaciones de que tenemos que cuidar el medio ambiente y nuestro planeta. Bueno, Juan Carlos, esta es nuestra última pregunta, ¿vale? Como ya te hemos conocido un poquito y yo quiero que te conozca el pueblo de Ceuta y todo. Eh, ...me gustaría que me dijera cuáles son tus tres pasiones. Bueno, mis tres pasiones... ...yo lo enfocaré desde un punto de vista filosófico... ...Satyam Shivan Sundaram, ...que quiere decir verdad, belleza y bondad, ¿no? Y dentro de esas tres pasiones, pues me encanta viajar... ...conocer otros países, otras culturas... ...he estado en 40 países de cuatro continentes... La música, soy un apasionado de la música, la música devocional hindú, la música tradicional, soy un gran fan de Queen, me gusta Luis Miguel, los Beatles, me gusta el flamenco, que tiene sus raíces en la India, y bueno, me gusta por supuesto la espiritualidad, sin fanatismo, creo en el equilibrio y el diálogo entre personas de diferentes culturas y religiones, y eso es el alimento para el alma, la espiritualidad, tratar de ser feliz, de no hacer daño a nadie, al menos de forma consciente, ...y bueno, tratar de ser mejor persona y crecer día a día, ¿no? no, pues después de haberte interrogado... ...de haberte sacado un montón de cosas, de preguntar y todo... ...te doy 30 segundos para que te despidas del pueblo de Ceuta. Pues nada, a todos mis conciudadanos, a todos mis paisanos... ...independientemente de vuestra religión, de vuestra etnia... ...de vuestras creencias, os mando un mensaje de amor, de paz... Creo que aquí debemos de fomentar la convivencia, somos un ejemplo a seguir y yo siempre en todos los sitios que viajo hablo de Ceuta y no debemos de perder ese, ese respeto y ese cariño entre todos, aprender a conocernos, a amarnos, a respetarnos. Y me gustaría terminar diciendo la palabra Om Shanti, que significa que haya paz, fijaros que los musulmanes dicen Salam, que también comienza por ese, los judíos dicen Shalom, Entonces. Tres culturas diferentes podemos ver como la palabra paz comienza por la letra S. Paz, convivencia y respeto mutuo entre todos. Y bueno, agradeceros a vosotros por supuesto que hayáis querido hacerme este fantástico eh, viaje y paisaje a esa ceuta desconocida. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos este episodio. Yo creo que os ha gustado, además Juan Carlos es un tío excepcional, ¿eh? Para los que no, no lo conocíais, fijarse qué que persona y como siempre dicen los puletas, y nos despedimos igual. ¡Hasta luego! I can't be sad with you Just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you With you, I love the way that you love me too Run up through the, the fields, fields to where you. the sun shines.